Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video, este video va a ser algo rápido, ya que solo lo estoy haciendo para avisarles qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando con el video que les mencioné, ¿verdad? En el video anterior. Sé que les dije que lo subiría el fin de semana, pues este fin de semana que pasó. Eh, y también soy consciente de que no lo hice. Eh, pero chicos, eh, créanme que este es el video que... Hasta, ahora, hasta el momento, el video que más he editado. El video que más he pues como animado, por decirlo de alguna manera. De agregarle movimiento y cosas por el estilo. Ya verán ustedes el, recitado, el resultado final cuando lo suba verdad No se lo pierdan porque de que lo subo, lo subo. Y no se preocupen que también estoy planeando eh, grabar un video eh, para traerles el viernes. ¿Verdad? Aparte de este. Viernes o sábado, perdón por no decir eso. Tranquilos que eh, ahora sí, eh, sí puedo hacerlo pues con el video que les estoy diciendo que voy a hacer para el sábado. Eh, ya que eh, voy a tratar de no ponerle tanta edición como... Como a este, ¿verdad? Eh, pero bueno, entonces espero que puedan comprender y les doy este aviso eh, para que sepan que aún eh, siguen en camino las noticias de la semana. Eh, si sí lo voy a subir, no se preocupen. Voy a subirlo lo más pronto posible. Y bueno, espero que puedan comprender y nos vemos pronto.